No soy otro coach espiritual, no tengo una gran historia de vida, pero estoy aquí para decirte que podemos con todo. Solo puedo decir que fui una persona antes de la gratitud y una completamente nueva después. Para poder abrirte un camino debes transformar tus pensamientos derrotistas, eliminar los patrones familiares impuestos y comprender que no eres lo que dijeron tus padres ni eres lo que opinan tus hijos, ni mucho menos tu estatus económico, ni tu religión, ni tu título universitario. Eres un ser maravilloso sin todas esas etiquetas. Somos seres únicos y nos obsequiaron el regalo más valioso que un ser pueda experimentar, que es la vida en este plano terrenal. ¿Observaste? Por casualidad las palabras que salen de tu boca en un día y que antes pasaron por tu mente cuántas son tóxicas o negativas puedes anotar cada una de ellas y reemplazarla por una mucho más amable y verás la cuenta al final del día ese sería el comienzo de tu éxito porque no sirve de mucho ser disciplinado levantarse temprano salir a correr comer sano si tus pensamientos son caóticos debemos realizar una limpieza en cada rincón de nuestro cerebro Claro que no es fácil, pero no estoy aquí para solucionar tu vida, para eso estás tú. Lo primero que debes saber es que lo puedes lograr bajo una sola regla y esa regla es tienes que querer. Decretar nuevas palabras en nuestra vida diaria es absolutamente necesario. Antes de comenzar a decir eres esto o aquello, hay que limpiar todo pensamiento, sentimiento, creencia y sensación de falta, carencia o necesidad. Para eso puedes decir, cancelo, porro, elimino, me libero absolutamente a partir de este momento de todo aquello que me limita a pensar, creer o sentir que no soy merecedor o merecedora de toda abundancia luego damos gracias por todos los años de bloqueo es muy importante agradecer todo lo que dejamos atrás porque la gratitud es sino el factor más importante para el éxito y los cambios practicando la gratitud estamos reconociendo que lo vivido hasta aquí era completamente necesario para emprender este nuevo camino de sanación tres veces es ideal ofrecer gracias al universo porque es un número de manifestación una vez despejado el sendero damos lugar a todo lo nuevo y podemos comenzar Diciendo, activo aquí y ahora mi poder de recepción, me abro a recibir todas las oportunidades que por derecho divino me corresponden. Gracias por mi salud y bienestar en armonía, gracias por el trabajo perfecto, gracias por mi libertad financiera, gracias por el amor mágico que estoy creando. Recuerden, el amor no se encuentra como un producto en una tienda, el amor lo creamos cuando aparece la persona correcta para nuestra evolución y cuando estamos listos nosotros de forma interior para recibir al otro. Gracias por los amigos leales y dadivosos, gracias por los canales de dinero que fluyen hacia mí, gracias por el éxito de mi negocio y una vez activada la energía del agradecimiento, puedes convertir afirmaciones positivas en afirmaciones. ¿Pero qué son las afirmaciones? Son preguntas que el cerebro las recibe como algo que ya está sucediendo. Por ejemplo, una afirmación sería, yo soy una persona exitosa. En cambio, una aformación sería, ¿por qué soy una persona exitosa? ¿Por qué mi economía es perfecta? ¿Por qué mis ingresos aumentan cada mes? ¿Por qué soy una mujer respetada? ¿Por qué soy un hombre valiente? ¿Por qué tomo decisiones convenientes? Repite y verás los resultados. Yo, personalmente, respondo las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué mi emprendimiento es un éxito? ¿Por qué me lo merezco? Y es una combinación perfecta de manifestación. Te pido que no creas en mí, simplemente prueba. Yo probé aún cuando no creía, pero cuando estás listo para recibir la información y cuando realmente crees, funciona Recuerda que para el que cree, todo es posible. Si mantienes tu vibración queriendo un cambio real, el universo siempre escucha. Te invito a que lo practiques durante una semana, te espero para que me cuentes cómo te ha ido y te deseo que el universo te sorprenda con infinitas serendipias. Chao.